Buenos días gente, ¿qué tal, ¿Cómo andan, sean todos bienvenidos a un nuevo video de finanzas en criollo Hoy vamos a hablar sobre un nuevo impuesto, lamentablemente es una mala noticia Un nuevo impuesto al cheque a las criptomonedas Sumándole a los 500 millones de impuestos que tenemos en Argentina Le sumamos uno nuevo para a esa gente que es emprendedora, que quiere salir adelante, que invierte, para que, el, para que el país crezca, para que quiera salir adelante, el gobierno te pone palos en la rueda, te sigue cobrando cada vez más impuestos para que ellos puedan seguir robando cada vez más plata, así que bueno... Quédense y vamos a ver en detalle más o menos un resumen de la información que nos trae Infobae. Bueno, impuesto al cheque a criptomonedas. ¿Por qué el ecosistema local cree que forzará a los clientes a operar en negro? Si bien se aguarda la reglamentación correspondiente, los expertos creen que se intensificará la operatoria con Exchange del Exterior en desmedro de las argentinas. Bueno, acá te dice que fue una sorpresiva publicación. Que... Los movimientos de fondo vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y cualquier otra operatoria que involucre criptomonedas, golpeó fuerte en el ecosistema cripto local. La decisión del gobierno, sobre cuyo alcance todavía existen muchas dudas, porque resta conocerse la reglamentación por parte de la FIP. Dice, impacta en forma directa al fondo de cualquier al fondeo de cualquier cuenta bancaria de exchange que las empresas usan para que sus clientes puedan fondear y operar. ¿Qué pasa con esto, gente? Que vos lo que te está diciendo es que eh, afecta directamente a la cuenta bancaria de los exchange, pero en realidad afecta a todos, no solamente a los exchange, porque vos acuérdense que lo vimos en otros videos. Como fondear, es vos mandas de tu cuenta a ah, la cuenta del exchange y de la cuenta del exchange adentro te manda a tu cuenta personal adentro digamos para que vos puedas comprar y vender criptomonedas así que si a ellos le cobran un impuesto ese impuesto o entero o parte de ese impuesto te lo van a cobrar a vos como consumidor final dice la alicuota del 0.6% que pasará sobre los cambios de mano de fondos son 0,6 en el momento de ingresar la plata y 0,6 es en el momento de vos pasarlo del exchange a tu cuenta, a tu cuenta del banco. Así que es un 1,2% de impuesto que te están cobrando, 0,6 para depositar y 0,6 para retirar. Dice acá que eso va a fomentar que se, otra alternativa, P2P, que es persona a persona, que no pasarán por cuenta bancaria y que pasarán por debajo del radar del organismo recaudador. Como pasa siempre, ¿no es cierto? Dice, a partir de ahora, cuando una persona quiera comprar criptomonedas y transfiera los fondos de un exchange argentino, por ejemplo, deberá tributar el impuesto al débito y crédito. Analizó Sebastián Domínguez, asesor tributario. Bueno, acá está lo que hablábamos al principio, que muchas personas quieren resguardarse de la pérdida del valor del peso argentino, que recordemos que es más o menos un 50% año a año que se evalúa nuestro peso, que cada vez vale mucho menos, y cuando uno quiere resguardarse, o quiere invertir, te ponen un cepo de 200 dólares y ahora sumándole que era más o menos la alternativa que tenías en vez de los dólares, eran las criptomonedas, ¡pum! Fernández te castiga. Perdón que esté así, pero me pone recaliente esto. Y que hoy... Eh, operan con Exchange of Fintech. Argentina migrarán sus operaciones a Exchange of Fintech del exterior. Y operarán persona a persona. Bueno, eso es lo que decíamos hoy al, al, al, al, Hoy arriba. Así que no se dan Dice... Vamos a lo más importante. Vamos, vamos, vamos a ver... ¿Qué es lo que opinan cada uno de los representantes de cada exchange de Argentina? Cualquier cosa yo igual se lo dejo en los comentarios al, a la página para que ustedes puedan ingresar directamente y de última lo ven todo en detalle. Lo que vamos a hacer ahora es un resumen. Bueno, dice, desde Ripio respondieron a las consultas de Infobae con una declaración de Alejandro Rothman, director de legales de la empresa. Con base en las disposiciones que surjan a partir de este decreto, cada plataforma deberá considerar cómo este impuesto se va a, refle se va a ver reflejado en las comisiones de sus productos. Eso es lo que les decía anteriormente. Cada exchange, si a ellos le cobran impuesto o oh, parte de ese impuesto te lo van a poner a vos con las comisiones o oh, si son muy buenos se lo van a comer ellos entero pero no creo. Dice, es importante aclarar que este nuevo decreto no limita la compra y venta de criptoactivos en el país a través de la plataforma Conripio, que operan en reglas llevando adelante procedimientos de cumplimiento desde el inicio de sus operaciones. Desde Lemon Cash, otra de las locales respondieron también con cautela a la consulta de Infobae. Los equipos de impuestos ilegales están estudiando el tema, el decreto llegó de sorpresa, no era algo que se viniera barajando. Por esto es necesario que haya una regulación cripto para darle más seguridad a los usuarios y tener reglas claras y previsibles en todas las operatorias con criptomonedas. En el caso de WenBit, que eso ya lo hemos visto en otros videos nosotros, que es el que usamos generalmente, Estamos estudiando la norma y analizando su impacto potencial. Hay que considerar que todavía no se reglamentó el decreto, por lo que no podemos saber de forma no, no podemos saber la forma de aplicación que tendrá. En cualquier caso, vamos a hacer lo posible para cuidar a nuestros usuarios y que no le impacte negativamente. Bueno, entonces, buen bit, por ahí está pensando o comérselo entero el impuesto o por lo menos te, te va a absorber parte bueno acá está lo que decíamos el 06 duplicado o sea quiere decir 6 de entrada 6 de salida bueno, acá vamos a ver este está bueno es eh, y profesional después se lo dejo en los comentarios impuesto de AFIP ¿Deben pagar los individuos y contribuyentes que operan con criptomonedas en Argentina? Bueno, acá es lo que te dice que el aumento de usuarios obligó a la Fipa a realizar una revisión acerca de la cuestión impositiva de las criptomonedas. ¿Qué impuesto de AFIP debo pagar si opero con criptomonedas? Si bien la regulación por parte de AFIP sobre las criptomonedas es reciente, ya se conocen algunos parámetros impositivos. se debe hacer una diferenciación entre las personas humanas que operan y los exchanges, es decir, las plataformas que ofrecen el servicio de intercambio por comisiones. El gobierno estableció que las operaciones con criptomonedas sean alcanzadas con el impuesto a los créditos y débitos bancarios conocidos popularmente como el impuesto al cheque. Después dice AFIP y criptomonedas, el tratamiento en el IVA. Dice... Los mismos sucede con el monotributo reglamentado por la AFIP. Al respecto, las transacciones con criptomonedas no pertenecen a ninguna de las actividades económicas alcanzadas por este impuesto. Venta de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios. Sin embargo, las comisiones generadas por la compra y venta de criptomonedas sí están alcanzadas con el IVA reglamentado por la FIB. O sea, te van a cobrar un IVA en el momento de la compra y venta. ¿Qué pasa con el impuesto a las ganancias? Para el caso del impuesto a las ganancias, reglamentado por la AFIP, los usuarios, personas humanas que realicen operaciones con criptomonedas obtengan una ganancia vinculada a la diferencia entre la compra y la venta si sí estarán alcanzados por el impuesto. Recordemos que el impuesto a las ganancias hoy en día está en mil pesos, así que si moves mucha guita te va agarrar ese si sí no si sos como nosotros un empleado común y corriente que no movemos tanta guita creería que no te va a afectar eso bueno vamos a ver un ejemplo que viene esto que está buenísimo así va a ser mucho más fácil que ustedes entiendan todo esto dice Para hacer más gráfica la situación que venimos planteando en este artículo, vamos a analizar un caso práctico cuyas variables van a ser totalmente ficticias. Solo nos servirán de ejemplo para analizar cada una de las alternativas. Supongamos entonces que una persona compró dos unidades de criptomonedas cuya cotización es de 100 pesos al momento de la adquisición. Compra dos criptomonedas, o sea, las dos criptomonedas le salieron 200 pesos acá surge la primera pregunta, ¿el comprador debe pagar IVA por la operación? la respuesta es no, dado que no se trata de la venta de un bien mueble o locación de servicio alcanzado por el impuesto, que es lo que vimos arriba recién el valor de la compra es de 200 dice, siempre en plan de imaginar vamos a pensar que a medida que pasan los días la cotización de la criptomoneda fue en alza hasta alcanzar una suba del 50% acuérdense ustedes compraron a 200 subió un 50% así que quiere decir que vos de los 200 ganaste 100 pesos más dice acá el, eh, surge la segunda pregunta la segunda pregunta dado que mi activo ahora valen 300 tengo que pagar el impuesto a la ganancia por este incremento en el ejemplo, la respuesta es no. Esto es así porque para el caso de las personas físicas, la ganancia imponible aparecerá, si es que hay una, claro está, en el momento de la venta. Sigamos. Llega el momento de hacer la declaración jurada de bienes personales y surge la tercera pregunta. ¿Tengo que considerar estos activos, que son las criptomonedas, para calcular el pago del impuesto? La respuesta es sí. Acá te dice que si llegan al máximo, que les dije que era 175, lo tienen que pagar. Dice, ahora bien, dada la cotización en nuestro ejemplo fue variando, surge la cuarta pregunta. ¿Cuál es el valor que deberá considerar al momento de hacer la declaración jurada? Si bien la norma no habla específicamente de criptoactivo, la realidad es que las criptomonedas deben ser consideradas tal como cualquier otro activo financiero cuya cotización es conocida. Dicho más simple, deberá considerar el valor de cotización de la moneda digital al 31 de diciembre. Una pregunta más aparece, ¿hay que considerar a las criptomonedas como bienes en el país o en el exterior? No hay que olvidar que existen dos tipos de alicuotas diferentes que dependen de esto. Acá te dice que si las la criptomonedas fueran minadas en Argentina, tenés que pagar el impuesto en Argentina. Y si fueran minadas en el exterior, tenés que pagarlas como si fuera del exterior. Dice, por último, analizaremos una alternativa más. Supongamos que la persona decide vender una de las monedas digitales que están en su poder. Recordemos que el valor pasó de 100 a 150 y vamos a suponer que sigue igual. La ganancia que se generó por la venta deberá abonar el impuesto a la ganancia. La pregunta en este caso es, ¿a qué alicuota? La respuesta está muy relacionada con lo que dijimos sobre bienes personales. Acá te dice que si... Se trata de criptos minadas en Argentina, vas a pagar 5%. Y si fueran en el exterior, vas a pagar un 15%, o sea, 3 veces más. Bueno, acá habla, si fuera en vez de pesos en dólares, se los dejo en los comentarios, después ustedes lo ven bien. Así que bueno, gente. Eh, vamos a hacer un resumen. De, lo, de todo lo que estuvimos viendo la cuestión es que te van a cobrar en resumen a la compra de la cualquier criptomoneda que vos compres vas a pagar un 1,2% porque va 0.6 en la compra y de, en el momento que pones la plata y 0.6 en el momento que retiras otra cosa que no vimos que dice artículo 3 los sujetos que administran, gestionan, controlan, controlan, bueno, todos los exchanges, dice la nómina de cuentas con los que se identifica cada uno de los clientes, así como las altas, bajas, modificaciones que se produzcan y ve los montos totales expresados en peso argentino de los ingresos, egresos y saldo final mensuales de las cuentas indicadas en el inciso A. Así que le va a pedir toda la información. Bueno, algo que me olvidé de decirles también es que el Banco Central de la República Argentina limitó la compra y venta de criptomonedas por CBU. Hace pocos días se dio a conocer que el Banco Central limitó el uso de las clave virtual uniforme, que es el CBU, en exchange de compra-venta de criptomonedas. Así, tal como adelantó Info. Infotechnology: las plataformas argentinas pierden un método de pago. Eso significa que de ahora en más, un, sus usuarios solo podrán comprar criptomonedas a través de depósito bancario. Mercado pago igualá. Voilà, y con efectivo acercándose a una sucursal de Rapid Pago y Pago Fácil. Bueno gente... Eh, así que lo que vamos a hacer es vamos a ir viendo cómo sigue esto, cómo nos afecta y vamos a tratar de ver cómo podemos zafar. Y también eh, sigan en el canal, sigan, pongan, activen la campanita para saber todo lo último que vamos subiendo. Cualquier cosa vamos a ver otras alternativas de inversiones, pero acuérdense, en la idea en el canal es nunca quedarnos con pesos y siempre tratar de ganar, aunque sea dos pesos más, dos pesos más que no viene bien. Así que bueno, eso sería todo por el momento, gente. Muchas gracias. Gente, esto ha sido Finanzas en Criollo. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, activen la campanita.